Bienvenido, Tauro, a este tu espacio de Bio Oráculo, la guía para tu alma. Mi nombre es Ana Cristina y te doy las gracias por compartir este momento conmigo. También te invito a que te suscribas, que actives esa campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones del canal. Sé parte de esta maravillosa comunidad de amor, de luz. Y también un, regálanos un like para que pueda llegar a más personas este mensaje. Bueno, mira, el día de hoy vamos a ver cómo está tu energía, cuál es el siguiente paso para el mes de agosto, qué es lo que viene para ti. Eh, también traemos eh, dos mensajes de canalizados, uno del Arcángel Miguel y otro de mensajes de libro para vivir en riqueza. La verdad es que venimos con todo. Vamos a, a darte muchísimas herramientas, muchísimas eh, luz. Para este tu proceso de sanación Entonces yo te invito a que te pongas en disposición Que abras tu corazón Vamos a darle la bienvenida y las gracias A los ángeles y arcángeles Que ya se encuentran aquí presentes Con mucho amor, con mucha alegría Para poderte transmitir este mensaje Y principalmente a Dios Quien es el que nos va a dar esta guía Con muchísimo amor ¿Ok? Entonces ya el universo está... Trabajando y vibrando para tu proceso Entonces disfruta este mensaje Vamos a ponerte aquí Para que te puedas seguir viendo Y bueno, hoy vamos a ver lo que te dice el oráculo Perfecto, mira, ya salió la primera carta Ok Herencia a los hijos Suéltalos con fe y amor a Dios ¡Quítate las máscaras! ¡Wow! Un mensaje bastante, bastante directo. Ok, mira, vamos a, vamos a saborearlo. Vamos a... A ver, tú me dices y ahí ya ves las cartitas. Creo que ahí está. ¡Perfecto! M mira, si, si, tú estás, eh, si tú tienes hijos o si estás pensando eh, tenerlos, te dicen que la mejor herencia a los hijos es el transmitirles ese amor y esa, y esa comunicación y conexión con el universo. Es soltarlos sin hacerlos dependientes de ti, que al primero que recurran sea esa energía divina en lo que ellos crean. Es momento de que los sueltes con amor y desde que los concibes, sea con esa conciencia y con ese amor, también que los tengas, no por no por cubrir expectativas de los demás, no seas eh, hipócrita, libérate de la hipocresía, quizás estás en un proceso en donde eh, estás... Decidiendo si, si tener hijos, si dar ese paso. Bueno, entonces te dicen que, y sí, porque mira, la carta que viene es madurez, eres responsable de ti mismo. Entonces, las decisiones que tomes, hazlas desde la conciencia, desde el amor. No tengas miedo a lo que venga, pero sí si escucha tu alma, pues ella es la que te guiará. No trates de, de cubrir ese paso, esa palomita como en una lista, como en la lista que, que tienen varias personas donde te dice, eh, a cierta edad tengo que tener trabajo, palomita, y tengo que tener ya una casa, y tengo que casarme, y tengo que, y tengo que. Todo está en el deber ser. Es momento de que lo sueltes. Y si ya tienes hijos, bueno, pues entonces sé un ejemplo para ellos, sé esa luz para que siempre estén en conexión con el universo. No, no trates de cubrir expectativas de los demás, estás en este proceso de madurez porque estás haciéndote responsable de ti mismo, de escucharte, de cubrir lo que tu alma está vibrando. Entras en un proceso de aceptación. Esta carta es aceptación, es comprender que esta vida no vienes a cambiar, ni a ti ni a los demás, vienes a aceptarte y a aceptar los demás. Fíjate, aquello que vemos en los demás que nos molesta o nos causa irritación es únicamente el espejo, es ese reflejo que nosotros mismos nos ponemos para poder sanarlo. Aquello que vemos en los demás está en nosotros. Todo viene de adentro hacia afuera. Acéptate. Nuevamente, y fíjate, las dos cartas eh, te dice sé verdadero, siempre di la verdad y arriba está la carta de liberación de falsedad. Este mes viene un proceso donde comienzas a quitarte esas máscaras, donde empiezas a ser leal hacia ti en el trabajo, en la familia, con la pareja, eh, en el punto en el que tú estés sintiendo esa energía... Ese mensaje, yo, yo sé que en este momento lo estás sintiendo y en ese, en ese punto es momento de comenzar a ser leal contigo, diciendo la verdad, lo que estás sintiendo, lo que te gusta y lo que no te gusta, porque al ser verdadero y al ser sincero con los demás, sobre todo eres sincero contigo mismo. También te dice el oráculo que el arte de vivir es momento de vivir en la simplicidad, de disfrutar. Fíjate, estamos pasando eh, por diferentes um, situaciones a nivel mundial donde el planeta nos hizo hacer una pausa. Y el planeta y nosotros mismos formamos esto. Es momento de hacer esa pausa, de disfrutar lo que hay a tu alrededor. Hay muchísimas cosas que, que cambiaron, que, que las tuvimos que dejar un momento. Bueno, pues es momento de volver a encontrar las cosas, la simplicidad, lo que te hacía reír, vibrar, hacer lo que te encanta. Estás en este proceso y entras en un proceso de mucha, eh, de mucho soltar, de mucha liberación, también de madurez y sobre todo conciencia de lo que realmente quieres. Vamos, vamos a ver cuál es el siguiente paso eh, de acuerdo al oráculo. Te está diciendo que esa es la energía y los procesos en los que vas a pasar. Acepta. Libera, sé verdadero. No cumples expectativas de los demás. Y vamos a ver cuál es el siguiente paso. Ok, perfecto. Fíjate, el siguiente paso es compartir. Mantén conectado con la fuente. Aunque esta carta salió al revés, no es una carta negativa, no te preocupes. Lo único que te dice es que cuando nos llega algo algo nuevo, algo positivo. Sentimos esa, esa, ese impulso, esa alegría por compartir todo. Sé, sé luz, comparte luz. Sé amor. Cuando comienzas a brillar, no es necesario que, que quieras darlo. Simplemente eres ese reflejo y salpicarás ese amor, esa alegría. También te dice que sueltes tu pasado. Eh, probablemente todavía estás rumiando en cosas del pasado o planeando el futuro, despreocúpate, ya lo que pasó, ya, ya, ya déjalo, suéltalo. Fíjate, una de las, de las herramientas, eh, ejercicios y sobre todo esa energía divina que te ayuda es entregarle todos estos pensamientos al Espíritu Santo diciéndole, Espíritu Santo te entrego todos mis pensamientos, todos mis juicios, etiquetas, mis miedos. Eh, preocupaciones y te pido me permitas ver la verdad a través del amor de Dios, del universo o como tú le quieras llamar. Y de verdad en segundos lo sientes, su respuesta llega inmediatamente. Hoy vive tu presente, disfruta de la hora. Di, brinca, baila, ríe, haz lo que más te haga vibrar. Vienes a esta vida a experimentar diferentes situaciones, pero la principal es Vivir plenamente en paz y en equilibrio Y esto lo puedes lograr siguiendo a tu alma Escuchando, siendo leal y fiel a ti mismo También te voy a dar tu mensaje del oráculo del Arcángel Miguel Y vamos, vamos a realizarle una pregunta Hoy vamos a preguntar ¿En qué es este? ¿Te lo presento? Ok, bueno Hoy vamos a preguntarle, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es en lo que te vas a enfocar en el mes de agosto? Hoy, Tauro, el Arcángel Miguel te dice, ¿en qué te vas a ser consciente? ¿Y en qué vas a, a depositar toda esa energía y ese amor para tu proceso? Ok... Perfecto, ok, me vienen, me vienen muchísimas eh, mensajes, frases de todo está bien, de no te preocupes, suelta el control, siéntete en paz, tranquilo, disfruta, ok, el siguiente paso Tauro y en lo que te vas a concentrar es esta, esta carta te dice, enfócate en tu meta. ¡Wow! Fíjate, te la dejo aquí para que la puedas observar. Tan solo la, la, la carta, el dibujo, la imagen ya te está diciendo. Ya te está diciendo el, el enfoque, eh, la vista, la energía en lo que hay. Esta carta hoy te dice... Fíjate, dice, el Arcángel Miguel te está aconsejando durante el camino hacia tu propósito de vida. ¿Sientes emoción cada vez que piensas en la actividad o ocupación de tus sueños? Esta es la señal de que vas por el camino correcto. Esta carta te recuerda que no hay que perder de vista tus metas. Visualiza continuamente que ya tienes la carrera o trabajo voluntario de tus sueños. Visualízate ayudando a los demás o resolviendo situaciones cercanas a tu corazón. Imagina que tienes seguridad financiera mientras te dedicas devotamente a esta actividad. Cualquier deseo es viable, siempre y cuando te mantengas enfocado en él. El camino para hacer realidad tus sueños puede ser diferente a tus expectativas, pero el resultado, las las excederá los ángeles caminan a tu lado todo el tiempo, mantén la fe y sigue adelante, fíjate este es, este es un maravilloso sí de que vas por el camino indicado que te enfoques en tu meta en tu meta, perdón eh, quizás este puedas eh, pegar en la pared eh, con algunas fotografías, aquello que más deseas para que todos los días lo puedas ver con frases eh, que te recuerden y que te animen a llegar a esta meta. Afirma diariamente que tus sueños ya son una realidad. Visualízalos y di hecho está. Por último, te voy a dar eh, tu mensaje canalizado del libro de Vivir en Riqueza. Y hoy eh, tu número es el 59. Fíjate, te dice, no busques amor, Tauro. Tu tarea no es buscar amor, sino observar, reconocer y fundir todas las barreras que has construido contra él dentro de ti. Dios, el universo, te aman con el aire que respiras, la luz que te toca la piel, el suelo que te sostiene. El amor está en todas partes. Derrite sus barreras y tendrás amor en abundancia. El amor es la llave para todo. Hoy permítete sentir ese amor. Abre las puertas para él. Agradezco y te dejo de verdad este maravilloso mensaje, agradezco que hayas compartido este momento conmigo, nos estamos viendo en la siguiente tirada y te recuerdo suscribirte, regalarme un like, activar esa campanita y dejarnos aquí abajo tus comentarios, es muy importante para nosotros, que estés bien y que tengas un bendecido día, sigue adelante.